hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal y hoy tenemos algo diferente que han pedido a través de instagram si no me sigues en instagram pues bueno nada sígueme búscame como arroba piso de oliveira y ahí me estaban comentando que querían eh, algo más de recomendaciones acerca de las rutinas faciales yo sé que la rutina que les traigo hoy es como abrumadora si tu rutina es bastante básica pero esto yo también comencé con un limpiador, un hidratante y chavo a dormir, o sea, comencé con lo más básico hasta, bueno, irme enamorando poco a poco de los productos, ir probando e ir experimentando un poco más. Pues todo esto que tenemos aquí es básicamente mi rutina nocturna y de eso vamos a hablar el día de hoy, así que comenzamos. Para comenzar tu rutina nocturna lo primero que debes hacer es limpiar tu rostro. Y esta parte tienes que prestarle muchísima atención, o sea, tú puedes hacer todos los pasos de todo el retinol, toda la niacinamida, toda la vitamina C que tú quieras, pero si tú no te limpias bien el rostro y te quitas todo el exceso de suciedad, maquillaje, protector solar, polución, etcétera del día, no estás haciendo absolutamente nada. Porque en la noche precisamente es el proceso de regeneración celular y eso también ocurre a nivel de tu piel. El primer paso que debes tomar en cuenta es la limpieza. Y no sé si has escuchado lo que es la doble limpieza, que es algo que se puso súper de moda gracias a la cosmética coreana. Gracias, porque esa gente tiene una piel espectacular, sin un grano, sin una arruga, llegan a los 85 años y parecen de 20 o sea, son una cosa impresionante y tomando los buenos ejemplos de ellos pues se ha visto que ellos con la limpieza son súper cuidadosos de hecho utilizan dos tipos de limpiadores en sus rutinas tanto en la mañana como en la noche pero bueno, en la mañana no se va a ver o duermo o me lavo la cara a 300 horas entonces no entonces lo primero que vas a hacer es limpiar tu rostro en principio la doble limpieza se utiliza primero un limpiador de base oleosa y luego un limpiador de base acuosa. Puedes utilizar dos tipos de limpiadores de base oleosa, aquellos que son bálsamos, aquellos que son aceites. Incluso puedes utilizar tu mismo limpiador de eh, rostro de la parte acuosa tanto para la parte eh, oleosa. ¿Cómo se hace este primer paso de la limpieza? Pues con el rostro seco tú vas a aplicar una pequeña parte En mi caso yo utilizo el de Inkey List Sinceramente tengo que decirles, no es el bálsamo que más me ha gustado Pero es ahorita el que tengo Hasta que no venga Black Friday yo no me voy a comprar absolutamente nada eh, A mí me ha gustado mucho más el de Clinique El Take the Day Off creo que se llama Igual los dejo linkeados aquí abajo para mí el de Clinique retira muchísimo mejor el maquillaje, en el de Inkey List hay una particularidad que si utilizas maquillaje waterproof o si has utilizado algún sellador cuesta un poquito, tienes que trabajarlo mucho más, mientras que el de Clinique es súper rápido de quitar el, el maquillaje. Pero aún así el Inkey List es de muy buen precio, cuesta 10 euros, es súper económico Y adicionalmente tiene dos ingredientes muy buenos Que aparte de limpiar tu rostro van a hacer una, un proceso de hidratación Que es aceite de almendras y contiene avena Avena sobre todo para pieles sensibles va genial Siempre escuchamos a todas las abuelitas cuando tú te quemas Ay no, agua de avena, no sé qué Pues la avena tiene muchísimas propiedades Y una de ellas es calmar la piel aplicas una pequeña porción en la palma de tu mano lo trabajas lo calientas en las manos y luego te lo vas a pasar por el rostro de manera tal que puedas disolver todo el maquillaje que no estás maquillado utilizaste protector solar y el protector solar es una base oleosa que recuerda similar con similar las típicas leyes de química y del bachillerato que nos enseñaban toda la vida pues bueno retroceda en el tiempo y recuerda esa ley similar con similar una base oleosa se va a disolver con una base oleosa por eso es que la grasa de los platos se va con un lavaplatos que es de base oleosa simple entonces mejor para quitar toda la suciedad del día una base oleosa te la trabajas muy bien y luego vas a emulsificar esa base oleosa con un poco de agua y le vas a seguir trabajando y luego te retiras todo el en la base oleosa que tengas el siguiente paso va a ser tu limpiador en base acuosa si utilizaste tu limpiador de base acuosa como eh, por ejemplo la crema de CeraVe la limpiadora facial de CeraVe puedes utilizarla como eh, doble limpieza cuando tienes el rostro seco y luego emulsificar y luego cuando tienes el rostro húmedo volver a hacer el segundo paso si no pues bueno te compras otro limpiador y eh, pues tienes otro limpiador que puedes probar yo en este caso utilizo el de Clinique de piel seca a mixta me ha ido súper bien. Aparte me ha durado un montón. Y pues me, me, me retira muy bien el maquillaje. A mí no me gusta sentir esa sensación grasosa en la piel luego de los bálsamos. Entonces con el de Clinique me ha ido súper bien. Y yo sé que este punto va a ser controversial. Pero no todo el mundo es fan de los cepillos de limpieza facial. Yo sí. Lo llevo usando desde hace 5 años el Clarisonic. Este es el Clarisonic Aria cuando trabajaba en Sephora eh, me lo dieron no pensaba comprármelo me parecía que era muy costoso hasta que lo descubrí y de verdad me encantó y soy súper fan no lo utilizo todos los días esto sí lo espacio de cada dos eh, o interdiario dependiendo de la estación del año si es en verano ya es más interdiario si es, es así invierno cada dos tres días me eh, Pongo un poquito de la limpiadora eh, de base acuosa aquí y simplemente él tiene un temporizador de un minuto y eh, te limpia los poros mucho mejor, te limpia el rostro muchísimo mejor, te queda el rostro súper bonito, súper limpio. Y lo utilizo en la mínima velocidad porque si no, si rita y utilizo el cepillo de pieles sensibles. Esto porque digo que tiene una controversia, porque hay gente que detesta los cepillos eh, faciales y dicen que no eh, hay que utilizarlos, que más bien te envejecen, que no cumplen con lo que prometen. Si tú tienes un aforeo es básicamente lo mismo, es un cepillo de limpieza también, tendrá otras propiedades, lo que sea, pero es un cepillo de limpieza. A mí particularmente me parece son geniales, una vez que los pruebas puedes observar la diferencia entre limpiarte el rostro de manera manual y limpiártelo con un aparato de estos. Te pongo un simple ejemplo, cepillo de dientes electrónico, cepillo de dientes manual. Si alguna vez has utilizado uno manual y uno eléctrico, has notado la diferencia de cómo limpia tus dientes. Esto es lo mismo. A ver, somos humanos, estamos cansados, al es final del día. ¿Tú crees que yo me voy a estar poniendo un minuto ahí? Dale que te pego, dale, dale, no. No, o sea, a los 30 segundos ya me voy a estar retirando el agua. Lo siento, todos somos humanos, no hago las cosas perfectas. Porque tú en teoría deberías limpiar tu rostro como mínimo un minuto, estar dándole a todo ese proceso. Dime tú quién lo hace. Por eso, con los cepillos de este tipo, como tienen un temporizador, pues te ayuda a hacerlo de una manera mucho más sencilla. Sin que te aburres, sin que te fastidies y te quede el rostro espectacular, limpiacito y sin ningún problema. Incluso, yo no soy de poros muy abiertos, pero tenía un poco de, de poros abiertos aquí y se me ha ido cerrando. O sea, es cuestión de irlo utilizando con el tiempo y vas viendo los resultados. Si tienes un Clarisonic, te cuento que ya la marca ya no ya no se venden más, lo descontinuaron por así decirlo Porque L'Oreal, es del grupo L'Oreal Clarisonic eh, Tomó la iniciativa de ir hacia otras unidades de negocio Pero puedes conseguir todavía los cepillos Los cepillos se van a seguir comercializando Y en Amazon tienes un montón de opciones De hecho si eres eh, usuario de Clarisonic te voy a dejar aquí Donde yo compré el pack de dos en Amazon y están buenísimos El siguiente paso, tú te lo puedes saltar como no Depende, y esto es controversial porque en Instagram y en TikTok hice un reel en donde dije que el tónico no es un ingrediente imprescindible. Ciertamente cuando tú te lavas el rostro lo haces con agua de grifo, que su pH del grifo habitualmente está entre 7.4 8.4, es un pH que tira un poco más hacia lo básico, mientras que el pH natural de tu piel es alrededor de 5.5. ¿Qué pasa? Tú no puedes aplicar un producto, o sea, el siguiente producto de tu rutina facial de una sola vez luego de haberte eh, lavado la cara porque la variación de pH va a ser muy brusca para tu piel y va a ser un poco irritante. Por eso es que también a veces eh, sentimos que los productos nos pican, nos arden, este tipo de cosas. Entonces lo ideal entre la transición de uno u otro es utilizar un tónico, una bruma, un mist, eh, un agua termal, etc. Ciertamente no es necesario, tú puedes esperar un tiempo, unos minutos y el pH de tu piel se regresará a su pH habitual de manera progresiva pero tienes que esperar unos minutos, entonces si no quieres esperar los minutos utiliza tu broma, tu tónico, tu cuestión y ya está y a mí particularmente, aunque me vayan a criticar, no me interesa esta es este de Mario Badescu que a mí particularmente me encanta ¿Por qué? Porque huele a rosita y es mi momento de la noche yo me relajo Así de sencillo Ay no, que se es pura alcohol, eso alcohol que... No me interesa, a mí me gusta, yo me pongo mi splash y listo Es mi momento y yo todavía, mira, leí los ingredientes, yo no veo que... Eh, nada de irritación, evidentemente pues tiene la fragancia de rosas porque tiene extracto de rosas, entonces de agua de rosas, eh, a mí me va bien. Y yo tengo la piel súper sensible y soy una desgraciada también. <ríe> a mí me va bien y me gusta. Y lo sigo usando y lo seguiré usando ¿Que lo volveré a comprar? No, sinceramente no Porque considero que hay otros tónicos mejores Para hidratar, por ejemplo el de Kiehl's Es súper bueno Es un tónico que es una botella azul Se los voy a dejar limpiado aquí abajo Es espectacular, hidrata muchísimo Y calma muchísimo la piel Entonces ese yo creo que sería una mejor opción Si vas a hacer una compra de Black Friday, esa está bien buena Aquí voy a hacer un paréntesis porque los siguientes tres pasos que te voy a, los tres productos que te voy a recomendar, no los utilizo todos los días. Eh, yo voy alternando lo que es hidroquinona una noche con en la noche siguiente niacinamida y retinol. Porque ahora estoy en un tratamiento para quitarme las manchas producto del verano, pues sí. Tengo muchísimas manchas, tengo una mancha por aquí eh, que es melasma y que cuando yo me hago un contouring pareciera que yo me echara como 3 kilos de aquí de contorno y aquí no me echara nada, pues. entonces no me lo hago, porque para qué, para qué? Pues parezco mal maquillada. Tampoco es que me quede un maquillo espectacular, pero bueno, no lo hago, pues. <risa> El Siguiente paso va a ser la niacinamida. Si no has visto mi video de niacinamida, pues... Tienes que ir corriendo a verlo y enterarte, porque yo le pico un quesillo, una torta, un profiterol, una gelatina a este ingrediente, sobre todo en estos días, es que no me entendió, bueno, que le hago la pelota y le hago la ola a este producto. <risa> Simplemente porque tiene unas propiedades buenísimas y ahora sobre todo con el uso de las mascarillas, pues está genial este producto. Lo utilizo un par de gotas en la mano y con pequeños toquecitos lo voy aplicando en todo el rostro. Luego de la niacinamida utilizo el Retinol. Actualmente estoy utilizando el Retinol Reface de Indeed Laboratorios, que es un laboratorio canadiense, no lo conocía y de verdad me pareció espectacular, bellísimo, lo máximo. Tiene tres tipos de retinol. Retinol mmm, como, como en su forma habitual, retinol como un péptido y un retinol vegetal, que si estás amamantando o si estás embarazada puedes utilizarlo que es bakuchiol. Creo que así se pronuncia y si no, pues bueno, eh, bakuchiol. Yo lo dejaré aquí abajo, linkeado. Eh, es un producto que está súper bien, en este caso si estás amamantando, si estás embarazada, no podrías utilizarlo porque tiene retinol, pero el bagunqueol sí lo puedes utilizar de manera sola y hay algunos productos que ya se consiguen en el mercado, está súper bien porque viene como una cremita, tiene este dosificador y tú aplicas un poco en la piel y de verdad que se esparce súper bien, no es grasoso, es para todo tipo de piel y de verdad que está Está bien cool, a mí me gusta, no tiene ninguna fragancia y me gustó también que fuese de un laboratorio farmacéutico que le da más importancia y eh, tiene estudios científicos que lo respaldan. La inocharola me aplico la niacinamida y el retinol me aplico hidroquinona. Que sepas, no te lo vas a poder comprar si no tienes una prescripción médica Aparte, si no tienes unas manchas que tratar y todo esto Y el dermatólogo no te dijo que te lo pusieras No te lo pongas, pues esto es muy fuerte, te quema la cara Es una desgracia Yo lo estoy usando porque no hay más remedio Porque tengo la piel manchada Pero esto no se utiliza todo el tiempo Porque esto reseca un montón Y te deja la cara horrorosa Y te la deja como una pasta Es horrible pero es mágico, lo utilizas por un tiempo, el que tu dermatólogo considere, en mi caso creo que lo voy a utilizar por un mes aproximadamente, hasta que él me vea y me diga que continúo en el tratamiento. Siguiente paso controversial, pero en este caso tiene razón de ser, es el contorno de ojos, yo particularmente no soy fan de utilizar un contorno de ojos en la noche, ciertamente me parece que eh, te deja... Eh, un, los ojos como más inflamados porque al utilizarlo en la noche, estás dormida, se te inflaman mucho más los ojos En el caso particular del caox no pasa esto porque tiene vitamina K que ayuda con la circulación y tiene ácido hialurónico Entonces está súper bien, esto me lo mandó el dermatólogo luego de haberme hecho la corrección de ojeras con ácido hialurónico Si quieren que les hable un poco de este video pues avísenmelo en los comentarios, pues es un tratamiento bien cool que se nota bastante la diferencia Y como mantenimiento tengo que utilizar el caos, tanto en la mañana como en la noche Pasamos a la crema hidratante y en este caso yo estoy utilizando esta de Elizabeth Arden que se llama Visible Difference A mí me encanta, esto lo conseguí en el Amazon Prime Day, está súper barato como que 13 euros y yo dije, ah mira chicos esta marca es buena, vamos a comprarla espectacular, no es grasosa, es para todo tipo de piel Es un tarro gigante, que eso te alcanza para un montón de días Y sobre todo con el tratamiento con retinol y la hidroquinona Esto recerca muchísimo la piel Si eres una tendencia a ser una piel seca, pues bueno Tienes que utilizar un hidratante que de verdad calme esa, esa falta de hidratación que va a tener tu piel el siguiente paso viene de inspiración de la cosmética coreana Y es que ellos son súper fans de las mascarillas Ellos en este paso en vez de ser una mascarilla nocturna En la mañana lo que utilizan es el protector solar Pero vendría a ser como que el equivalente del paso de la, de la eh, rutina coreana En mi caso estoy utilizando esta de Origins que es de eh, cannabis Es súper buena porque cuando tienes la piel súper irritada o deshidratada es lo máximo A ver, su único problema Y si no fuese tan buena, de verdad que no lo usara Porque yo no uso cosas que huelan horrible Huele mal O sea, a mí no me gusta el olor, de verdad Y eh, no te queda la cara verde Hulk O sea, te queda un poquito verde Pero tampoco así como para morirte O sea, tu, tu pareja no se va a morir esa noche El mío no se ha muerto, no pasa nada Está súper bien y te pones un poco tanto en el rostro como en el cuello y el escote y aplicas, eh, una, y aportas un poco más de hidratación a la piel y de verdad que calma muchísimo, sobre todo si utilizas hidroquinona o algún tratamiento muy fuerte para la acné de que traseque y de esto, está muy muy bien. Tienes esta versión que creo que ya está descontinuada en Sephora, quedan algunas unidades, creo que en 5 euros, así que corre porque están buenísimas. Y tienes la versión de aguacate. La mascarilla de aguacate de Origins es una mascarilla nocturna que te la puedes dar toda la noche como su nombre lo dice Y a la mañana te lavas el rostro y te aporta una hidratación espectacular Y por último pero no menos importante yo utilizo este bálsamo para los labios de Nuxe de Red de Miel Yo sé que el de la Laneige está súper de moda que es el, el Sleeping Mask y no sé qué Me parece estupendo, me parece extremadamente caro y este me gusta mucho más Hidrata mucho más en más barato. O sea, que lo tiene todo. <risa> Aparte, yo particularmente le pico un quesillo también a la marca de Nuxe porque trabajé en farmacia, en, para farmacia en Sephora, y ahí tuve la formación directamente con ellos, y me parece que es una marca súper buena todos sus ingredientes son naturales, tienen una responsabilidad medioambiental increíble, son ingredientes y son formulaciones que tienen unas, unos ensayos clínicos detrás, que tienen evidencia científica detrás, así que no es agua y obra que te estás echando, no, son cosas que funcionan. Y eh, te lo aplicas en la noche y... Es lo máximo para las, los labios cuarteados, el cambio de frío, todo este tipo de cosas es lo máximo. Y aparte, unos labios que no estén bien hidratados se te nota el rostro un poco más viejo. Así que tenlo en cuenta. A ver, yo sé que todo este colotero... Te habrá abrumado y tú dices, ni de broma, yo me compré ni la mitad de lo que esta mujer se está echando. A ver, es cuestión de gusto, es cuestión de cómo tú te sientas, tu rutina facial nocturna tiene que adaptarse a ti, a tu realidad, a cómo tú te sientas. Es tu momento de relax, es tu momento de placer, así que vela adaptando a ti, hazla muy tuya, Como te digo, la doble limpieza debe existir, es algo fundamental, es sobre todo en la noche para retirarte lo que es la protección solar y todos los productos que hayas utilizado, más aún si utilizas maquillaje y además porque vivimos en una, un ambiente contaminado de polución, te lo tienes que limpiar, entonces no quieres utilizar dos limpiadores como yo utilizo, cómprate el de Cetaphil, es bueno, bonito y barato Simple, te lo aplicas con el rostro seco, luego lo emulsificas y luego te lo vuelves a aplicar con el rostro húmedo Y lo lavas y ya está Que no quieres utilizar un tónico, no pasa nada, espera un tiempo, no sé, te vas a la cocina, lavas los platos de la cena y luego vuelves ¡Me lo invento! O esperas un tiempecillo entre una rutina y otra Si no, puedes utilizar tónicos que sean económicos, hidratantes, simplemente hidratantes No necesitas tener ningún tipo de tratamiento, es simplemente para adecuar el pH de tu piel o simplemente un poco de agua termal spray y ya está. Ya tampoco es tanta ciencia. Luego de esto, sí te diría, dependiendo de las necesidades de tu piel, si tú eres una piel que quiere corregir el acné, si quieres una, eh, una piel que corregir eh, arrugas, líneas de expresión, manchas, entonces vas a tener que agregar un serum a esta rutina. Que no lo quieres hacer porque de verdad, mira, o sea, no puedo hacer tantos pasos. Cómprate una crema que tenga algo de retinol. El retinol por la noche es maravilloso para todo tipo de piel. Y simplemente con que utilices un poquito ya vas a ver los cambios significativos. Y ahí de una vez te estás ahorrando el paso del tratamiento del serum con la crema. Pero sinceramente, un serum es mucho más potente. Por eso es que te digo, utiliza los pasos más alargados. Y ya está no necesitas utilizar una mascarilla de noche, no necesitas un cepillo limpiador, si necesitas un bálsamo labial, eso sí, una manteca de cacao o cualquier cosita que puedas utilizar. A mí particularmente, de verdad me parece que el de Nuxe calidad-precio es lo máximo y te dura la vida. Ese potecito te puede durar tranquilamente un año y usándolo en la mañana y en la noche o más, porque yo lo uso bastante. Pero si quieres disfrutar de tu rutina nocturna y quieres ir agregando pasos poco a poco pues te recomiendo ir agregando de manera paulatina pasos eh, basándote en la rutina coreana. Si no sabes lo que es la rutina coreana te la dejo también en la cajita de descripción para que veas todos los pasos que ellos utilizan y cómo mantienen su piel súper bonita. Bueno y hasta aquí el video del día de hoy, la rutina facial diurna se las debo porque es que si no son tres horas de video y aquí en medio lo ves, entonces vendrá una segunda parte que será la rutina facial diurna y cómo la puedes adaptar también a, eh, tú, eh, a tus preferencias y a tus, a tus necesidades. No te olvides de suscribirte, déjame en los comentarios qué te ha parecido este video y qué otros temas quisieras ver y nos vemos en la próxima edición.